Hola, ¿cómo estás? Soy Claudia Castro y yo creo en vos. ¿Vos crees o pensás que crees y todavía no te haces cargo de ser quien sos? Bueno, aquí estamos porque, como siempre digo, hay que expresarse con libertad y, sobre todo, me llegó una frase en este momento que uno siempre piensa en hacer, hacer, hacer lograr, lograr, alcanzar alcanzar el sueño lo que no nos damos cuenta es que lo más importante antes de hacer y esto lo aplica para todo, ¿no? es ser en la vida, ser quien sos desde ahí desde tu identidad de, de esa autenticidad que que hace que seas ese ser especial, ahí empieza a ser y hacer y lograr y demás. Pero todo comienza por ese lugar, porque ¿qué pasa? A veces nos inventamos sueños, objetivos, proyectos que no tienen que ver con nuestra esencia, que tienen que ver con la afuera, con que nos acepten, con sentirnos amados, cuidados, protegidos, y, y querer, digamos, hacer algo que quizás nosotros no queremos pero que sabemos que sí va a ser feliz a, o a nuestra pareja, o a nuestra familia, o a nuestros amigos, o en fin. Entonces, ¿fundamental? Lo primero es ser quienes somos, así como somos, porque en el momento que decidimos eso, el escenario cambia y ahí es donde se predispone a que vos empieces a hacer lo que tenés que hacer, lo que querés hacer y te va a llevar al lugar donde querés estar. Así que, fundamental, o sea, como tema principal, ser quien sos. Ya después, en otros videos te voy a, a ir tirando tips y, y consejos este, al respecto, porque quizás algo te sirva, y lo tomes o no, o investigues otra cosa o te dispara una palabra algo hacia un lugar y capaz que eso te aporte algo y puedas utilizarlo a tu favor eh, para seguir trabajando en este camino y alcanzar tus sueños. Así que bueno. Dicho esto, hablamos de tantas cosas esta primera entrega, digamos, <ríe> de, de esta serie. Y en este punto... hay algo que no te vas a poder olvidar y vas a tener que tener presente siempre porque en los momentos de crisis o de momentos que no sea tan fácil o que tengas que hacer muchos cambios y te sea pesado o tengas que, que soltar y apegos o, o dejar otros lugares para ir por otros mejores va a ser una... digamos, no va a ser fácil y vas a refunfunear y decir ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Que me duele? ¿Que no quiero? que uh, ¿Por qué pasa esto? Es la típica, ¿no? <ríe> en ese momento Donde tal vez flaqueas Y querés abandonar Y decir, no, mejor me voy por lo seguro Que seguro se lo llevaron preso Porque muchas veces tomamos decisiones O profesionales o personales Ahora voy por lo seguro, pero no quiero estrés tanto cambiante. El, digamos, Ya bailé tanto en la zona fuera del confort que ya quiero un poco de confort porque la verdad estoy agobiado, agobiada. Entonces eh, decís: No, no, por favor, no, mejor me quedo así que así. Estoy bien con esto, con esta pareja, no sé, con, con este trabajo, con. Mejor cambio de carrera y me voy a una más normal. ¿Quién no dijo eso alguna vez? Que me pueda ahorrar, que pueda conseguir trabajo rápido, que esto, que lo otro. Bueno, así pensamos un poco en Latinoamérica, ¿no? Y resulta ser que en ese momento en que flaqueaste o te tentaron de alguna forma el ámbito externo a, a llevarte a ese pensamiento. Eh, digamos de, de resignación Te olvidaste el motivo por el cual empezaste Por el cual te arriesgaste Tomaste las decisiones que tomaste Avanzaste todo lo que avanzaste Tanto trabajo, tantas noches sin dormir Tantos esfuerzos descomunales Tantas vacaciones resignadas Tantos lujos no considerados por invertir en tu proyecto, en tus sueños tantas vivencias no vividas eh, a nivel personal por estar ensayando, por estar estudiando por... no sé por estar noviando, qué sé yo, no sé eh, tantas cosas no hiciste los viajes que no hiciste uh, las fiestas que te perdiste la, los momentos, las personas que te partiste de conocer o de noviar, qué sé yo, no sé. Un montón de cosas eh, que vos decís, wow. Entonces recordás el por qué ese sueño, el por qué te lleva a ser quien sos, el por qué todos esos esfuerzos, el porqué cosas no sucedieron muchas veces o tuviste que cambiarlas en el camino y te hubiera gustado que fuera de otra manera pero fue así el porqué por ahí hay cosas que no vas a tener que no vas a alcanzar ya que ya de verdad cronológicamente no las vas a poder hacer y entonces ves que es mucho ¿por qué? ¿por qué esa decisión? no te olvides nunca cuál fue el gran motor en ese momento que hizo que te decidieras por los sueños, con tanta firmeza porque al principio uno imagina que quizás es difícil pero nunca jamás te queda tan claro como cuando lo haces y entonces te das cuenta de que por ahí te toma el doble de años que pensaba que te iba a tomar por ahí renuncias a mitad de camino un par de veces porque dudas de tu potencial, de tus sueños de vos mismo, vos misma, vos mismo y retrocedes y tenés que volver a empezar una y otra vez lo único que te puedo decir es seguir Seguí una y otra vez hacia adelante, atrás no hay nada para ver, atrás está, son exámenes superados, pruebas superadas y sí, muchas te alejaron de mucha gente muy querida, de proyectos que querías, de lugares que querías, que disfrutabas, pero tuviste que seguir, porque la vida te llevó hacia otro lugar, tu sueño te va llevando hacia otro lugar y está bien. El punto es que no olvides el por qué decidiste lo que decidiste, el para qué. Porque al principio uno es, quizás, está menos contaminado con lo de afuera y uno elige con el alma, con el corazón. Pero a medida que pasan los años, los entornos, la selva material, las cosas, te distraen. Y por ahí eh, dudás, te crees que es un sueño de cuando eras chico. De que hay cosas que no se pueden hacer realidad. De que mejor madurar. madurar madurar entre comillas sería como cuando vas a hacer lo que tenés que hacer ¿qué es lo que debería hacer? generalmente son actividades que tienen que ver con el, el estereotipo máximo social el cual ya hablamos antes no vale un minuto más de mi tiempo hablar de ello pero todo el tiempo vas a tener personas que te van a poner a jugar en ese sentido, te van a hacer dudar, te van a hacer trastabillar y vos vas a creer que tienen razón y algunas veces vas a desistir y vas a dejar tus sueños por amor, por amistad, por cosa familiar lo que sea, no importa, los vas a dejar el sueño nunca se va a ir porque tiene que ver con quién sos y siempre va a estar con los brazos abiertos para cuando vuelvas pero hay una realidad también que cuando te afianzas y ya te cansaste muchas veces de que eso suceda y te afianzaste en el camino y decís que se abran las puertas toda esa gente queda atrás es así y entonces nos tenemos que desapegar porque nosotros tomamos otros riesgos tenemos otro coraje no sé si mejor o peor, no lo sé. Solo sé que hay que tener muchas agallas para mantenerse en el tiempo, para no desistir, para no tirar la toalla y decir basta, no puedo más. Esto no va a haber para ningún lado. Y después de tantos esfuerzos satánicos, quizás justo estás a medio metro de lograr las cosas y te vuelves hacia atrás en un trabajo de más de una década o quién sabes cuántas entonces siempre tener presente el por qué elegiste lo que elegiste el por qué querés ser quien sos qué es lo que te deja qué es lo que te, te hace vibrar qué, qué es porque vale todo vale tus esfuerzos, tu persona, todo absolutamente todo cuando uno va creciendo inevitablemente las cosas van cambiando y cuando uno va siendo más afina a sus sueños a quien es va a ver en el camino gente muy querida muy amada por nosotros por nosotres que no elija eso porque no se atreve porque todavía está en otro, di, otro estadio de aprendizaje y va a doler va a doler pero hay que soltar y hay que dejar que cada uno haga su camino porque es lo que venimos a hacer entonces eh, por eso muchos eh, hablan del viaje del héroe y demás es algo que uno hace uno solo sole. comparte con otros se acompaña, se ayuda y, y construye también con otros pero es algo un trabajo que uno tiene que hacer Sole, no, sola, no, no lo puede hacer el otro por vos, vos no lo puedes hacer por el otro, y, y está bien. Nunca te olvides por qué decidiste lo que decidiste y para qué. Porque es vital recordarlo. Para ser resiliente, para perseverar, para no desistir. No desistas jamás de tus sueños. No importa cómo el mundo vaya, el mundo siempre va a cambiar, va a ir para acá, para allá. Pero tu vida es una sola, es esta. Y en esta tenés que ser quién sos. ¿Para qué un personaje? Un personaje se termina, en algún momento sos quién sos. Y allí vienen las sorpresas. Por eso sé quién sos. De movida ya. No lo dudes. No importa que te diga tal o cual. No importa. Pues tenés que ser. Y brillar desde tu autenticidad. Porque eso es lo que el mundo necesita. Hoy más que nunca. Y sobre todo. Los peques. Que hay por ahí. Y los que vendrán. Así que. Recordá. Siempre la razón por la cual decidiste ser quién sos y elegir el camino de los sueños y recuerda también que hay un abanico de posibilidades infinita que no es solamente quizás lo que estás pensando y quizás eso cambie o no pero que hay muchas posibilidades no es que es una sola cosa y si no lograste eso no, no hay un abanico inmenso dejate sorprender sorprende también y, y sabe que todo lo que puedas ofrecer va a regresar. De la forma en que sea va a regresar. Porque estoy convencida de que cuando uno le pone el alma, el corazón y todo lo que tiene en la vida, tarde o temprano las cosas van a brillar en su lugar. Así que te mando un beso enorme. No te olvides de hacerle clic, clic a la campanita para que te lleguen los otros videos podés ir a visitar mi web a claudiacastro.musica.ar y allí en el segmento yo sí creo en vos me podés dejar cuál es tu sueño o si querés contarme o por cuál no te atreves o si te atreves pero no sabrías qué hacer en tal situación o lo que sea lo que quieras eh, me encantaría dejarte un saludo o una palabra algo eh, que te ayude eh, porque si algo me hace feliz es que hagas tu sueño realidad, que, que puedas ser quien sos, que te expreses con libertad y, y eso va a hacer que tu corazón brille y haga brillar lo, al resto, a los demás. Te mando un besote enorme, espero que te hayan gustado esta primera serie de, de, de videos y, y vamos por más, así como dice una mía mía, vamos por más. Voy a dejarte otros eh, videos, eh, frases, detalles, todo lo que crea o sienta que, que te puede ayudar en el camino de tus sueños, en el camino de ser quien sos, te lo voy a dejar. Así que nada, seguidme en mis redes y nos vemos en el próximo capítulo. Eso, no, no te quiero, anda por los sueños.